Pues la experiencia que vamos a mostrar se pues, eh, presenta un método muy sencillo para determinar la densidad de un sólido de superficie irregular. El método está, está basado en la aplicación de dos principios fundamentales de la física. Por un lado, la tercera ley de Newton, también conocida como principio de, de acción y reacción, que establece que cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, éste responde con una fuerza igual, pero de sentido contrario. Y por otro lado el principio de Arquímedes que establece que todo cuerpo sumergido en un líquido pues experimenta una fuerza igual y de sentido contrario que el peso del volumen del líquido desalojado. Bueno pues vamos a ver que la aplicación de estos dos principios, la aplicación conjunta nos permite determinar la densidad de un cuerpo simplemente sumergiéndolo en un líquido de densidad conocida. Para ello necesitamos una balanza con una precisión de al menos una décima de gramo. Obviamente cuanto mayor sea la precisión de la balanza, mejor será la precisión también con la que podamos obtener la densidad desconocida. Y necesitamos un líquido que tenga una densidad conocida. En este caso vamos a utilizar agua destilada. El sólido cuya densidad queremos determinar es una cadena. Eh, en principio, bueno, pues lo que vamos a intentar tam también es ver si la cadena es una joya, si está hecha de oros. Para aplicar el método, en primer lugar, tenemos que medir la masa del objeto desconocido, pues que en este caso son 10,3 gramos, y lo apuntamos. Eh, posteriormente, lo que hacemos es colocar el, el vaso que contiene el agua sobre la balanza, eh, como la densidad del agua, como hemos dicho anteriormente, depende de la temperatura, para obtener una medida más precisa, lo que vamos a hacer es medir la temperatura del agua para luego saber exactamente la densidad del líquido. Y en este caso, la, la temperatura pues son 23 grados Celsius. Pues ahora procedemos a poner, a tarar la balanza, ponerla a cero y a sumergir el cuerpo cuya densidad queremos determinar. Pues eso, teniendo cuidado de que quede completamente sumergido, pero de que no toque para nada las paredes y sobre todo el fondo del vaso. Bueno, pues entonces, si observamos, la balanza pues ahora eh, mide una masa positiva, lo cual quiere decir que la masa ha aumentado. Anotamos ese valor que vamos a utilizar posteriormente y sería 1,3 gramos. Este aumento se explica si tenemos en cuenta los dos principios que hemos dicho anteriormente. Cuando sumergimos la cadena en el vaso, bueno pues el agua, de acuerdo con el principio de Arquímedes, ejerce una fuerza que se llama empuje sobre la cadena. De acuerdo con el principio de acción y reacción, la cadena pues, ejerce sobre el agua una fuerza igual pero de sentido contrario y así la balanza lo que hace es darnos una medida directa del empuje. Bueno, pues una vez que conocemos las, las dos masas y la densidad del agua, la temperatura correspondiente, simplemente haciendo la operación pues obtenemos un valor para la densidad de la cadena que sería de 7,94 gramos por centímetro cúbico. Eh, si ahora queremos ver si la cadena pues, eh, está hecha de oro puro, que era nuestro segundo objetivo, bueno, pues vemos, nos vamos a las tablas que nos dan la densidad eh, en relación con el pilataje de, del oro y vemos bueno, pues que si fuera de oro puro la densidad que tendríamos que haber obtenido sería de 19,32 gramos por centímetro cúbico. Podemos concluir pues, que desde luego la cadena no está hecha de oro puro y realmente bueno, pues podemos decir que, que su composición es de oro laminado o algo sea, así.